Un ejercicio simple para saber dónde estamos, y estamos justo ahí, vais a verlo. Vamos a ver varios, bueno, un indicador, ya lo dije el otro día, eh, muy sencillito, para que nos diga en qué punto del mercado estamos, para que cada uno pues, tome sus propias decisiones, y mm, un par de gráficas que a lo mejor no conocéis, pero que tenéis acceso totalmente gratuito y directo, donde podemos controlar también qué puede hacer el mercado en un momento dado y si realmente estamos en ese momento en el que el mercado, el mercado puede hacer esa subida que queremos. Eso por un lado. Eh, por otra parte, mmm, vamos a ver una cosita que va a pasar esta semana que es bastante interesante y cómo va. Ya sabéis lo que es, ¿no? El IPC. El miércoles tenemos reunión de la Reserva Federal pasado mañana y bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que nos qué es lo que nos dejan hacer y qué es lo que, y qué es lo que quieren que, que finalmente hagamos. Porque yo de los números me fío poco y ya vemos que la guerra de Ucrania está empezando como a temblar, ha distraído demasiado, demasiadas cosas y ya empiezan a demonizar esa guerra. Pero claro, para que la gente cambie su opinión todavía tienen que pasar cosas. Entonces bueno, ya veremos a ver. Alguien dijo una vez que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Pégale cuatro vueltas. Y cada uno que se mira al espejo. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita, eso es lo primero. Bueno, aquí tenemos um, una gráfica. Os voy a dejar los links aquí debajo, ¿vale? Me voy a mover ya aquí un poquito para que veamos dónde estamos. Eh, Ahí va, que me quito lo que no quiero. <risa> vale, estamos aquí. Ay. Venga, Bitcoin Hash Price. Eh, en esta gráfica que estamos viendo, pues estamos viendo el precio de Bitcoin por un lado, ¿vale? El Hash, esta, esta, esta gráfica que vemos aquí, bueno, se verá como negra seguramente, oscura, a lo del precio de Bitcoin, es el, el hash rate, ¿vale? La velocidad a la que trabaja Bitcoin, esa capacidad que tiene de trabajo toda la red. Y aquí tenemos el, el, el precio por hash, ¿vale? Eh, entendiendo el precio por transacción. Entonces, podemos observar en esta gráfica muy claramente que el precio evidentemente fue bajando poco a poco desde un punto de, de cruce, y a partir de ahí, eh, cada vez que, le, que el precio del hash repunta, nos vamos a una zona, otro no repunte, nos vamos a una zona de burbuja. ¿vale? Si el repunte es muy fuerte, como pasó aquí, como pasó aquí, como pasó aquí, como pasó aquí, nos vamos a zonas de burbuja. Eh, aproximadamente todo lo que está por encima del hash rate es una zona de burbuja. Vale, lo que yo llamo que el precio ha de burbujeado demasiado. ¿Qué pasa? Que a partir de ya el ciclo pasado, los máximos que se hicieron, eh, zona de burbuja relativa. ¿Por qué? Porque eh, si lo, lo veremos en alguna gráfica más adelante, eh, estos dos máximos llegaron al 50% eh, de ese canal lateral, con lo cual están fuera de la zona de burbuja. Cualquier cosa que hubiera pasado eso, que fue bueno, un poquito, hubo un piquito que pasó... Eh, Sí, sería zona de burbuja, mientras tanto no. Entonces, ahora mismo, ¿qué está haciendo el precio del hash? Sigue bajando, está cayendo. Vamos a ampliar aquí esta zona. El precio del hash sigue cayendo, se está desplomando. Tenemos que llegar a un punto en el cual, posiblemente aquí hizo un suelo, dos suelos, y fue arriba. A lo mejor hace una figura similar aquí. Y esto sí nos puede dar, eh, creo, por lo que vemos, por el histórico que tiene, una idea cuando se dé la vuelta de que realmente nos vamos para arriba. Mientras tanto, eh, si nos fijamos, por ejemplo, en este punto, veis que al final de la cripto primavera pasada sí tuvo un pequeño repunte, pero no fue un repunte como, lo, como, lo que, como el que fue el, el Bullrun. Aquí, eh, igual, ¿vale? Aquí tuvimos una subida muy importante, ¿vale? Que fue lo que. toda la subida. ¿Vale? Del post-Covid, para arriba ras. Y aquí lo vemos claramente. Esta es un poco más suave. Esta otra cripto primavera que hubo aquí también es bastante más suave. ¿Vale? También esa la criptoprimavera, fue más suave. Y así eh, suma y sigue. Esta otra criptoprimavera que hay aquí, ¿vale? Que son las que ha habido. Esta es una subida más suave. Los picos potentes están. Entonces, esto debería darse la vuelta en cualquier momento, ¿vale? Para marcarnos, pues eso, eh, esa... <risa> Esa criptoma, a ver primavera suave. Vamos a ver si lo hace. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más tenemos? ¡Pam! El oro contra Bitcoin. Desde que nació Bitcoin, si hubieras puesto un dólar en Bitcoin, evidentemente pues estarías con ese dólar aquí arriba. <ríe> si lo hubieras puesto en el oro, estarías con ese dólar aquí abajo. Precio de lo que pagaría en Bitcoin por cada onza de oro. Fijaros dónde está, cómo ha ido bajando. Cuántos bitcoins tengo que pagar por cada onza de oro, cada vez menos. Aquí está repuntando un poquito, ¿vale? pues normal, pues la, la caída del cripto invierno, igual que hizo aquí, igual que hizo aquí, igual que hizo aquí. ¿Esto significa que es mejor bitcoin que el oro? No. Esto significa que son dos cosas completamente diferentes, son dos valores completamente distintos. Tenemos un valor plano. Prácticamente con porcentaje, evidentemente ha habido momentos que el porcentaje, aunque lo veamos así, es un porcentaje muy alto, pero eh, en realidad esto es una reserva de valor. Pues, pues A mí para que se reserve así el valor no me gusta, porque no entiendes. Tan sencillo como eso. Ahora, eh, Bitcoin, evidentemente, es una, posiblemente en un futuro será una reserva de valor, eso es lo que busca, eso es lo que queremos. Aparte de ser moneda, igual que lo puede ser el oro. Y bueno, pues tendrá, será bastante más sencillo y más fácil de utilizar que el oro. A no ser que hayamos entrado en esa tercera guerra mundial que decía Einstein, de la que saldremos cada cuarta con palos y piedras. ¿no? Eh, entonces Bitcoin no valdrá absolutamente nada. Valdrá más el oro, seguramente. Esto no sabemos cómo va a acabar. Sabemos cómo empieza muchas veces, pero cómo acaba, no. Bien, visto esto, vamos a otro punto. Pam, calendario. ¿Qué tenemos el miércoles? A las 2 y media, ¿vale? Os lo voy recordando para que no se nos olvide. Tenemos el IPC, ¿vale? De Estados Unidos. Ya sabemos que en base a estos números, si baja, y bueno, en función de lo que se espera, eh, baja, aquí tenemos el anual, se espera que esté en el 5.2, del 6 al 5.2, es decir, que baje esos 0.8, Vamos a ver si lo cumple. Si lo cumple, sería fantástico. Pero, ¿qué es más importante? La subyacente. ¿Vale? Eh, que esta subyacente se haya controlado. Si en vez de 5,6, que espera que suba ese 0,1, es 5,5 o 5,4, la fiesta que se puede dar el mercado puede ser muy importante. ¿Vale? Ahora, es complicado porque los servicios siguen subiendo y bueno pues ya sabemos lo que está pasando con la economía. Bien, espero que estos datos sean de utilidad. ¿Hoy qué ha pasado? Pues el SP500 se ha vuelto loco, estamos en cuatro horas. Lo vemos en una hora, ves, pim, pam, pam, pam, pam, vaya, cual, una, dos, tres, cuatro, cinco horas subiendo sin parar. ¿Cuánto ha ido desde ese mínimo hasta este máximo? Ha subido un 0,77%, que es un montón. Que esto para, para un índice como el SP500 es un montón. ¿Y qué ha pasado con Bitcoin? Pues la locura, más locura todavía. Desde, vamos a ponerlo bueno, desde este mínimo que hizo la vela de 4 horas a las 2 de la tarde el pepinazo que ha metido para arriba a ver, tampoco, tampoco es, eh, aquí vale pero es un 4 y pico por ciento cosa que está muy, muy, muy bien y si encima juegas mal, juegas mal como jugamos algunos que cogemos cien y los apalancamos, pues oye, pues pues más fiesta todavía. Enhorabuena a los premiados, espero que hayáis podido, tenido la oportunidad de cogerlo, eh, pero vamos a ver datos más importantes y ahora vamos a ver ese dónde estamos, ¿vale? O sea, dónde estamos en, en qué momento del mercado estamos. Aparte de las gráficas que hemos visto, que ya nos dicen cosas, que os dejaré por aquí abajo los links, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, muy muy sencillo para que nos diga dónde estamos. Bueno, RSI en 4 horas desgastado, RSI en 1 hora y perder gastado, bueno, pues lo normal es que tengamos un pequeño retroceso. Eh, la Rose Line 28.750 aproximadamente ha sido eh, una resistencia ¿vale? a lo largo de todo este tiempo. Pam pam, lo normal es que ahora sea un soporte. Bien, la Rose Line, bien la parte superior de 28.900 del TP1. ¿vale? El TP1 está aquí y aquí, pues bueno, más o menos esa zona es la que va ahora a hacer de, de soporte, si se confirma todo esto, y se sigue moviendo así. Bien, eh, ¿qué me interesaba o qué nos interesaba mucho en diario? El volumen, ayer lo dije y de momento no es que sea espectacular ni mucho menos, pero bueno, dentro de estos días, veis que decíamos eh, sábado, domingo, sube, subió ayer, hoy está subiendo el volumen, esto es bueno y está subiendo el precio. Evidentemente está subiendo mucho el precio para la mierda de volumen que tiene, pero todavía nos quedan 5 horas y pico, o sea que anchas castillas, nos queda todavía un 25%, con lo cual, bueno, pues esperemos que subamos a el volumen que hubo aquí este miércoles y estaría bastante bien, pues, esa zona o por encima que el volumen pudiera estar ahí, ¿vale? En la vela en la de diario. Eh, bien, eh, a ver si llegamos al objetivo de los 30-32, que es lo que queremos. Bueno, Bitcoin, eh, vamos a quitar aquí, aquí, aquí, esta gráfica misma. Vamos a poner dos cosas. Vamos a irnos aquí a indicadores y le vamos a poner mmm, MA, MA Media Móvil y le vamos a dar dos veces, una y dos. ¿Por qué? Porque al hacer dos clics me aparecen aquí dos medias móviles. Entonces, vamos a poner la primera. Eh, vamos a poner la media móvil, está en azul, vamos a ponerla en amarillo, vamos a ponerla más gordita para que se vea bien. Y la entrada de datos, ¿vale? Que sea... De 200 a aceptar. ¿Vale? Ahora vamos a irnos aquí Pon. y a esta mmm, vamos a poner un estilo diferente, moradita. Me gusta para, para esta gráfica, la vamos más gordita y la entrada de datos que sea de 50. Vale, pues ahí las tenemos. Bien, estamos Bitcoin en diario. ¿Qué pasó hace unos días? Bueno, hace unos días, hace ya un tiempecito, primero de, de año, que tuvimos este cruce. Bueno, aquí. está. Estoy un poquito ciego. El 7 de febrero fue más o menos, a ver. Aquí. Bam, fue el día... Bueno, 6, 7 de febrero. El 7 de febrero ya estaba pasado, ¿vale? Tuvimos lo que se llama un Golden Cross. A partir de ahí, después de pasar la media de 200 en diario, inclusive nos apoyamos en ella, rebotamos hasta la resistencia. ¿Qué pasa una vez que esto se produce? Pues a la baja, cuando se produjo, nos fuimos al carajo. Y nos mantuvimos siempre por debajo de la media de 200. Porque no es importante solamente el cruce, sino que el precio pierda esa media. Para que pierda esa media, evidentemente, para que haya un cruce, tiene que perder, la, tiene que perder el, el precio. Y luego que el precio se soporte en esa media y empiece a rebotar. Fijaros... La vez anterior que se cruzó la alza, la vez anterior que se cruzó la baja, ya estaba descontado prácticamente cuando se cruza, aunque todavía bajó un poquito el mercado. ¿Qué pasó en el anterior bullrun? Cruce arriba y no vamos para arriba. ¿Qué pasó en el anterior cripto primavera después del cripto invierno? Cruce arriba y no vamos para arriba. Y ya está. Y ya está. Vale, entonces, a ver, cuando estás buscando acumular para ir más adelante, creo que más sencillo, imposible. Cuando, claro, cuando haces algunas guarrerías españolas, como hacemos algunos, pues, a ver, para lo gordo, está bien. Ya veremos. De momento, bueno, esta línea de tendencia que tengo aquí, son varios canales abiertos en el histórico de, de Bitcoin. Eh, en, el, en este canal, bueno, pues, eh, no ha llegado, ni siquiera llegó, pero bueno. Eh, bien, mejor, pero bueno, son zonas, o sea que tampoco podemos fiarnos porque son zonas de 10 años, o sea que tampoco, o sea, esto es, esto esto viene de muy muy atrás, o sea no viene de, de ahora, ¿vale? Viene del inicio, entonces eh, estamos hablando que viene desde el, eh, el, 11 años ya tiene la antigüedad, muchas de las líneas, otras empezaron posteriormente, y es un poco lo que decía en la zona de Buruja, pues esta parte superior es zona de Buruja, esta parte superior es zona de Buruja, si seguimos aquí, estuvo toqueteando la zona de burbuja, pero no la pasó. Ahora, después de esos dos ciclos, pues seguramente esta zona se vaya a convertir en zona de burbuja. Seguro. Vamos, yo es lo que creo. A partir de ahí, aunque no pasemos a esta zona o pasemos muy poquito a la zona de burbuja, ¿vale? Pues eh, en el próximo ciclo, a poco que subamos, pues me marca 250.000. Si es que ya lo hemos visto varias veces. Si es que esto. Pero. Vamos a ver realmente qué quiere hacer. Eso no lo sabemos. Bien dicho, esto que hizo el BLX. El BLX eh, nos hizo ayer una vela que necesitábamos que era importante porque era una vela verde, superando bastante a la anterior y que necesitábamos que el volumen subiese en BLX. Sí, y lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en una tendencia ¿vale? que tenemos que romper. Tenemos que romper esa tendencia en el volumen. Esta, esto es una zona, esto no es un punto exacto, pero bueno, si el volumen de hoy lo rompe y mañana seguimos con esa ruptura, pues oye, va a estar bastante bien. A lo largo de esta semana empezamos a cambiar y empezamos a subir un poquito el volumen, poco a poco, y conseguimos que, bueno, pues esto, esto marche. Por su parte, eh, Ethereum, muy bien. No ha tenido ningún problema en rebotar, como debía hacer. Con menos porcentaje que Bitcoin. Sí, pero ha rebotado también. Eh, por otra parte, bueno, tenemos los índices evidentemente todos rebotando. El total market subiendo y la dominancia de Bitcoin también sube. Vale, eh, Esto quiere decir que hay mucho dinerito que se va a Bitcoin de toda esa total market, pero... oh. Esto también significa que muchas altcoins habrán acompañado a Bitcoin en la subida. El dólar index, por su parte, rebotando, retorciendo un poquito el euro, algo normal, hasta 1,08, si no me equivoco, algo así. Eh, y las altcoins, pues bueno, una unas mejoras, por ejemplo, Cardano, eh, que la estaba viendo antes, eh, las zonas eh, interesantes, la línea de tendencia, a pesar de ser muy vertical que tiene en esta zona, eh, la está respetando perfectamente, eh, ni siquiera se ha venido a tocarlo todavía, ¿vale? o sea, cosa que es muy positiva, eh, y bueno, pues si Cardano estaba manteniéndose en esta zona lateral durante tantos días pues evidentemente la cosa no pintaba mal, o sea, son muchas veces valores de este tipo, valores mmm, con mucho valor eh, en su red eh, ostras, te dicen, te dicen cositas eh, muy agradables cuando los ves, pero hay que fijarse y hay que estar atento a ellos, igual que el cruce de la media de 50 con la media de 200, nos dice dónde podemos ir, eh, ya veremos cuando se vuelva a cruzar Ojo, porque es donde retrocedemos previos al bullrun que venga después. Eh, bien, entonces, bueno, altcoins eh, tenemos algunas portándose bastante bien, acompañando a Bitcoin. La parte negativa, que es menos... Bueno, aquí subéis los Larry Gates, Bell, Neblio, PDX, OMI y Cere, que ya están en 4%, y a partir de ahí ya todas por debajo del 4%, que son muy poquitas, ¿vale? Ya estamos al cero y ya estamos verde, verde, verde, verde, mercado, verde, verde, verde, verde, verde, verde. me gusta el verde si señor Vamos a ponerlos en positivo para ver los ganadores, los campeones, contra las manchas, CFX, 10%, lo está haciendo espectacular CFX desde que salió la zona de, de rebote, la verdad es que lo ha hecho muy, muy, muy bien, eh... ...objetivos que le queden... ...porque estaba haciendo esa banderita... Bueno, ...está en una zona objetivo... ...pero bueno, si hace un pico hacia... ...veis, mirar aquí hay un apoyo... ...de su precio de salida... ...con una zona de resistencia súper importante... ...y si el mercado se ve muy loco... ...a lo mejor llega hasta ahí... ...claro, es que llegar hasta ahí... ...todavía es una subida, una burrada... ¿eh? ...esto es una auténtica barbaridad... ...parece que está ahí al lado... ...pero es que estamos hablando de un 90%... ...95, 90, 90 y tantos por ciento... ¿eh? ...es una auténtica barbaridad... ...¿lo hará? No lo sé... ...no lo sé yo ya dije en su día que cuando hizo este movimiento aquí, pensaba que ya lo había hecho, zona de compra otra vez aquí para, para hacer otro más, pero ya está, o sea, a partir de ahí ostras, es que el riesgo es muy alto y creo que hay muchas más oportunidades en el mercado eh, pero bueno, eso ya cada uno la estrategia que lleve eh, Coco, Titan Arena eh, INJ también está por aquí, Gipterium van muy bien eh, todas estas es por encima del 6%, Ren Key, Melos, 5% ya el 4% Block Mira, que está por aquí, sí, señor. Joder. Filecoin, un 4% también. O sea que bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante bien para la que parece que se avecina, para todas estas cosas que están pasando. Veamos que cuando se genera FOMO, que el mercado quiere subir, sube, da igual. Uh, claro, no sé hasta qué punto, hasta que hay una manipulación en todo esto. Bueno, ya me lo contáis, ya me decís lo que pensáis. Vamos a terminar con Bitcoin. La vela es muy buena, de momento vamos a ver cómo cierra el día, que quizás debe, debería de tener más volumen, por supuesto que sí, eso que nos quepa la menor duda, eh, mi opinión es que debería de tener bastante más volumen, eh, vamos a cuatro horas para no volvernos muy locos, y bueno, a ver cómo, cómo termina, creo que debería hacer una vela roja, apoyarse una o dos, si lo hacen dos o tres velas mejor, eh, para ir apoyándose más o menos en esta zona comprendida entre los 28, 750 y los 28, 900, 910, más o menos, y a partir de ahí, a ver a ver qué tal, si hacemos una buena bandera y seguimos. ¿Qué es lo suyo? Romper una resistencia, y a partir de ahí, ahí decía, semana para romperla, yo pensaba que la romperíamos más en día martes, porque ya sabéis que yo, el tema de, de los lunes, pues no lo veo muy claro, y sin embargo, se van a empezar la semana, ¡pim! A reventar, sí señor. Así que bueno, chicos y chicas, no me enrollo más, como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!